Acaba de ir un clip en el que a mí me abrace y pusieron en cara a mí, cara a mí. <ríe> mientras dormimos, siempre lo dormimos abrazadas. Qué carajo. <ríe> Ahora porque duermo abrazada con mi amiga. Bueno, ¿ves? Eso es lo malo. O sea, el que me gusten hombres y mujeres ya está. Ahora todo es una posibilidad de que algo me coja. Hombre y mujer, no, no hay distinción. Ahora sí, vamos a ver memes. Vemos memes. A ver, ¿qué es esto? No, está a ¿Ah, qué? No. no, no, amigo, no, es mis compañeros. No, no, es poca. No, me creció el ¿Qué Es esa miniatura. ¿Qué no. Batalla de ruidos raros, me toca. Uy, te toca. No. Amigo, ¿qué onda? ¿Están turbios? Televisa. ¿Concha es tu puta madre? ¿Cómo me lo imaginé? Oh my god, pan dulce. ¡Ay! La puta madre. Porque tiene frutas. Qué rico el pan dulce con frutas. Salió fútbol con el duende verde. Bebe, por favor, omite la intro Alzo ah, yo All day dream. Everyone wants to be my enemy Solo repetía Déjame chuparla, déjame chuparla Yo solo quería chuparla ¿Qué? ¿Qué asco? No quiero su lengua en mi cu... What the fuck? ¿Qué momento decían eso? Me peleo con un loco de 4chan Al rato mismo loco Por Chan, qué buen lugar. <risa> ¿Qué? ¡Nooo! Aquí es necesario romper la estructura del colegio, ¿no? Me parece que hay un poco de falta de respeto en tu falta de respeto. ¿Qué? Sí. Esto es claramente... No, no, esto no, no. Chat, no lo no, es. Es a propósito para que uno se re ¿no? No lo es. Sigue estando ahí. Sí, sigue estando ahí. chico. <risa> <risa> <risa> amigo, el mejor amigo de mi ex era literalmente así. <risa> Amigo, qué lindo Uf. ¿Qué? ¡No! ¡No es eso! ¡No! ¡Qué miedo! ¡No, no, no, no! No, yo soy gato, me pego un julepe No, ya vi esto, el del pez Y... Escucharon eso. No fue de acá, ¿no? Alexa, play Barbie Girl. Barbie Girl de Ah, no lo escuché. Pero de repente. Alexa, cállate. No, pero ¿qué, qué, es? qué miedo, boludo. Hizo un, medio un sonido y hizo un. Lo hizo Alexa, boludo. Lo hizo Alexa, te juro que lo hizo Alexa. Invitar a la cosa me voy a estar. Secundaria Secundario completo. No. When he... When When he... He... <risa> qué buen me meme ¿Por qué ponen que se ve trabado? ¿Ustedes se piensan que yo no me doy cuenta que se ve trabado? Porque tengo la calidad acá Me aparecen los kilobytes, en el ¿entendés? ¿Los kilobytes? ¡Los kilobytes! <risa> los kilobytes. <risa> ¡Qué inerve! Los kilobytes, güey Bueno, eres una loba en el armario ¡Aú! <risa> Te calmas o te calmo. ¡Qué viola! No. ¡Qué ah, chévere! Amio lo huele ese hombre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no. Ey, ¿puede ser una remedia de Mike? No, igual es una caja de zapatos. No, no hay manera de darlo vuelta. A hombre que no me querría Este es sobre este lindo perrito. you just regrow YouTube? No, No, Oh my god, I fucking did it. No, lo hizo. Tú loco, hijo de perra, lo has logrado. No. Ricro a YouTube. No puede ser. Qué dolor. Mi arbolito y like. Pop, sos mi arbolito. Y, y estoy hablando literalmente. Ay. Vale, ahí por mi arbolito, ¿no? Pobrecita, pobrecita, la waifu Ya sabía. ¡No! ¡Qué lindo! La felicidad de ese mono, gorila, orangután. wow Vela, vete. Ay, que rico. Dios, nunca subimos. Es que... No, amigo, me hicieron imaginarme un pito de Mega Mind, La concha de su madre. Me imaginé, no lo sé, me lo imaginé un pito así, tipo como su cabeza. ¿verdad? Sí. Oh, Damn, girl. <risa> Espera, esto. Para, en serio, ¿esto existe? ¿Existe? ¿Qué carajos? No lo voy a buscar, no lo voy a buscar, amigo. No, oh, sí. What? What? Amigo, qué rico. Pero mi pregunta es, ¿cómo saben cómo son las tetas si nunca las vieron? Siempre tendrás que hacer la vida muy buena porque tu padre y madre te espera y se alegra cuando tú estás bien, ¿verdad? Estúpido. ¿Qué le pasaba? Sandra tonta. ¿Qué hace? ¡Hijos de puta! No será muy danque de tu parte. La misma persona. <ríe> no, el pelo, ¿no? <ríe> Bueno amigos, creo que ya está quedando medio old el dunk. Creo que el dunk ya está quedando old. Porque ya está. Viste como un meme que ya repiten tanto que digo como que. Bueno, ok. Stop. Ent entre Rianos explicando por qué Patronato juega en primera. ¿Cómo tiene que usar la General Paz? Una bueno, vez estudiando para ser cartuneros Formosillos intentan salir de su provincia. Recordó veces cuando alguien no se ríe de la. de, de, de la 180, 180, 180 Dios, la dislexia, la puta madre, ¿puedo leer bien el número? De la 158, puteada de Yayo Lilo. alilo. Santa Fecinos cuando pasan una semana si ¿sí se va por una banda, narco. <ríe> Cuesta, boludo. Santiago y dos árboles gineico. Oye, me ayudas con ética. Ya que es el último examen, bro. Mínimo intento hacer este. Antes de querer algo, eh. Los amigos se cuentan con los dedos. Ya me di cuenta. amigo. Dios. Aiden, Aiden, no. Hammer? ¿Qué? No. Welcome to the cooler. I have your IP address. Es fantástico, boludo. Tengo tu IP, te lo tomo. Ah, recorre. Es muy bueno Top 5 gatos más difíciles. Top 5. Gato Bilia. Este conchazumar estaba tranquilo na mi dos. Cuando de repente su pata empieza a pegarle. Este vídeo me deja sin palabras. Espero que é el gato Ayaguna 10 de 10 Por gato. Top 4. Gato árabe, este conchazumário me deixa sem palavras por lo faixa que esse. Deve ter uma sete esposas, simplesmente épico. Top 3. Gato saludando. Este Amigo. gato is uno de mais amáveis Del top. Oh. Da mano ese culo. Todo um capo. top 2. Gato Bluetooth. Este conchazumário não, não necessita tocar-se lapão para rascar-se. Essa... E aquilo ace por Bluetooth. Yeah. Me deixa sem palavras hasta de onde avança a tecnologia. Simplemente épico. Amigo, no hipson es el más épico de todos. Gato <tose> de este gato Liaiuda sube en oro tiene vacas. Acomodio ah. de pueblo de leche. Milera de abuelo un gato trabajador. Miquito es sombrero antes de conchas un mar. Estoy tomando leche de vaca. La vaca. ¿sí? Quiero un beso. Quiero beso. Que besar a mis compas. No no no no soy grito. <tose> Y no hacerlo. Solo. Claro, no. Bueno, sí. Bueno, sí. well, well done. La hora estuvieron buenos los memes. Interesantes. Muy interesantes. A tu lado, arroz pasado